Bueno, muy buenas noches, estamos desde acá, desde el SEDEM 2 en Caseros, una nueva transmisión de la Hora de Hurlingham. Hoy estamos con Juventud Unida de Ciudadela y Hurlingham. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, lo que sea. Qué calor, qué calor que hace. Estamos acá en el SEDEM 2 de Caseros, como ustedes verán, eh, la presentación del estadio está... Impecable, está muy bien. Eh, nos comentaban afuera que durante la pandemia este lugar fue depósito de muchísimos materiales para combatir el, el coronavirus. Estamos ya con los jugadores, estuvimos viendo la tercera, lindo partido interesante. Lindo y ahora estamos con la primera, con dos equipos que van a ser muy allegados. Este nuestro, ya que a los dos vamos a seguirlos. Arrancó el partido. Y arrancó el partido y lo vivís como siempre por dónde? Por la hora de Burlingame. ¿En qué streaming? En el streaming de Facebook, lo podés ver. Va a ser un lindo partido, un lindo encuentro. Muchas gracias a todos los que ya se están sumando. Tenemos un montón de Uy, gente ya. Sé que es una catarata de gente. Gracias por acompañarnos. En una nueva transmisión nosotros también estamos haciendo la pretemporada, ¿no? Exactamente, esta también es nuestra pretemporada donde estamos viendo un montón de cosas. Problemas que tuvimos el otro día en un partido de la, las pudimos solucionar. El otro día muy agradecidos a toda la gente que vio el boxeo materno en el estadio, en el microestadio de Urlinga, como 1.500 personas, una cosa de loco. Nosotros, es, es generosa la Argentina y con nosotros muy, pero muy generosa. Y acá estamos viendo un partidazo. Con dos equipos a los cuales nosotros vamos a seguir este, todo el año. El Triangulito. Otra vez Marco Ferro nos está viendo desde Santa Teresita, ¿te acordás? Dios, Dios, Santa Teresita, pero ¿qué estás haciendo que no estás en la playa, hermano? Llevate el celular, te lo pones en la sombrilla, te pegás un <risa> capuzón y después venís y venís corriendo. Pero por favor. Al muy agua, muy al bien, agua, Pato. muy bien también hay que hablar del árbitro. Sí, el árbitro punto. del encuentro, hoy estu estuvimos ahí viéndolo con tercera Buena oh, charla también Muy buena con... charla con él Así que No bueno, vino maquillado el árbitro Todo esto es corner número número. Ya arrancó, pero son 360 corners per si no me lo cree, ¿qué le va a hacer? Perfecto, <risa> primera llegada de Juve Saque arco para Hurlingham ¿Y quién está en el arco? En de... el arco está Matías Barrio Tenemos dos murallas, mirá La muralla de Hurlingham, que es Matías Barrio y la muralla de Ciudadela ya lo tenemos a Gastoncito Lema, amigo de la casa, se viene Luis y sale, sale Juve, sale. El que la lleva para mí es un jugador interesantísimo. Gastón, Como, Gastón. Gastón juega con la pelota y juega sin la pelota también. Muy, muy bueno es. Es un jugador de tener cuidado, tiene un físico, es alto, es ágil. Y te hace la cabeza. Yo le digo, te hace la cabeza. Juegas bueno, muy bien. este año vamos a estar en el Sedem 2, eh, acompañado a Juventud Unida de Ciudadela. Así que podemos decir que esta va a ser nuestra segunda casa. Esta va a ser nuestra segunda casa. Estamos cómodos acá. Este, también nosotros nos estamos reequipando y este, poniendo no. nuevas cosas para la... Sacarquero, jugador, la Urlingham. A ver. Estamos con Poroto... Falta tiro libre contra el pivot Luis. Qué ricos ñoque que comemos hoy. eh Mariana, sos una capa, Mariana, espectacular. Espectacular. ¿Qué sí? No sé, tenés mensajes que están llegando vos. No, pero, los, los únicos mensajes que me interesan son los de conectividad. El resto, particulares, no. Qué amargo, sí. dice. Jimena eh, Picera dice, vamos, vota B. Vayan diciendo cómo, está, cómo están viendo el partido, si está bien la imagen. Muchas gracias a todos los que, los que están con nosotros. Compartiendo una tarde de futsal. Ya llegadas casi las 8 de la noche en todo el país. Julián combina, toca para, para Mati. Sale Urlingan desde abajo con Luis. Muy bien, Luis de vuelta con Julián. Julián que lo quería buscar a Luis. Se viene Gastón. Sier, Julián Combina y el lateral. Lateral en ataque para Juve. Dice Marco Ferro, dice, <risa> se ríe, y dice, veo el doparti en el laburo. Pero como que el trabajo tuyo tiene que ser en la playa, hermano. Estamos a la misma. Aprieta a Urlingan en mitad de cancha. Salimos con el monito. Con el monito Martínez que volvió a su casa. Volvió a Urlingan. Toca para, para Julián Combina, va tocando de vuelta para Luis. Urlingan está con Luis, está con el monito. También está con Julián y también está con, con Poroto. Pelota para Julián. ¡Gol! De Urlingan. Abre el marcador. Lo hizo Julián combina, Gana Urlingan 1 a 0. Acá en el CEDEM 2. Y hay gente que nos acompaña en esta transmisión. El carancho, precio y calidad, frutas y verduras. Tu protección es nuestra prioridad de quien hablamos, de lemas, seguros. Y Chisap fiesta, si hay fiesta, hay Chisap, pero no lo dude. Chisap fiesta, Chamanos, ellos están en Jauretche 1090. Y la Goloteca, un mundo de dulzura, un mundo de dulzura. En Morris, la Goloteca, todo el mundo lo conoce. Se viene otro ataque de Burlingame en el segundo. Uh. Y después también nos acompaña Pet Store, el shopping de tu mascota en Delfordia 1801 y balón 7, ya sabes en Jaureche 1-1-6-5 no antes como un zaparrastroso y vestite bien y transportes amable responsabilidad asegurada en todos los flecos. recupera Urlingan, recupera recupera a se viene el Dibu y sale, sale la muralla sale Gastón Lema muy pero muy agradecidos a todos, vayan los que son de Juventud Unida de Ciudadela se van a ir acostumbrando a, a nuestra forma de de, de transmisión. Relatar y de transmis, y de transmisión. Pero nosotros nos divertimos mucho porque somos este, una familia enamorada de la comunicación. Entonces no, no, estamos relajados, ¿viste? no, no, no con historia. Muy bien, muy bien. No. nos encanta el futsal, además. Estamos, es una pretemporada nuestra. Y como siempre decimos, pensamos en los jugadores que por fin han, empoli, han podido empezar a jugar. Se viene con Dylan. Y demás, ¿no? Dylan lo ha buscado Dibu, bien, el cierre de Juve. Y todo esto es lateral en ataque para Hurlingham. Se van acomodando los dos equipos. Esto recién comienza. Esto recién comienza y por fin, por lo menos, empiezan los amistosos, los ajustes y demás, los ajustes técnicos. Apreta. la novela dice: vamos. Uh. Pretópico Tavares dice, vamos Triángulo, a ver, va a haber competencia de público, ¿viste? Muchas gracias a todos los o sea, que fuera. siguen la hora de Hurlingham. Muchas gracias, ¿eh? Y de a poquito la gente, los vecinos y las vecinas de Ciudadela ya empiezan a decir, che, vos querés ver a Juve Vivo, tenés y lo tenés que ver... Tornado, tenés, lo podés que... ver por Facebook, por la hora de Hurlingham Deportes en Facebook. Muchas gracias. Y escuchás esos dos trastornados, padre e hijo, dice casi en cualquier cosa. El, el dúo, el fans. dúo dinamita. Es una vergüenza. Una vergüenza Se viene caruana y esto es corner para Hurlingham. Vamos, Juve, dice Zanoguera. Llega Dylan, sí, llega Dylan. La pedí a Dibu, pero no. Toca Hurlingham en mitad de cancha, aprieta, aprieta. Aprieta Juve también. Partidazo por la hora de Hurlingham. Recupera Juve con Kevin. Y sale. Sale Juventud Unida. No, Cristian Brito dice: No se desnude, señor Kogan. Se viene el primer ataque de Juve. A ver la defensa de Hurlingham. El remate. Y ahí. Hay, hay muralla. Se llama Matías Barrios. Lo bueno, lo bueno de, de la gente que sigue la hora de Hurlingham es que ya toda la cuestión. ...toda la cuestión de humor... ...que nosotros le ponemos... para nosotros esto es una fiesta... ...es un deporte que seguimos... ...porque nos encanta... ...el monito quería la individual... ...sale... ...sale Juve... ...maneja la pelota a mitad de cancha... ...y sale... ...tranquilo con Kevin... ...hace la... ...individual, muy bien... ...corner, corner para Juve... ...que quiere el empate... ...está muy bien, está muy bien los dos... ...mucho juego, velocidad... ...pero como aprendimos el otro día... Veamos, este es el primer tiempo, es un primer tiempo de mucha jugada, muy poca falta, mucho futsal, que es lo que nos encanta, que es lo que nos gusta. Y como decimos, <ríe> así que vos querías ver futsal. ¿Por estabas, dónde? ¿Por dónde? Estás nervioso. Vos decías, ahí no va a haber nunca más futsal. Ay, pero ay, ¿dónde hay futsal? Che, hablaste al club, te dijeron algo, decían, ¿te acordás todo lo chumín? ¿Viste el Zoom? ¿Viste esto? ¿Y qué dijeron en el Zoom? ¿Y qué dijo Lafa? ¿Y qué dijo Mongocho? Ya está jugando, ya lo está disfrutando a través de la hora de Hurlingham Deportes. ¿Sabes que nosotros no hacemos videito de casamiento? Venimos y te filmamos entero todo, completo, para que vos lo veas. Y encima te lo relatamos así como sale. ¿Qué sé yo? ¿De onda? ¿De onda? Vos dirás después qué onda. ¡Uh! Yo me río. Wey. Son unos capos. Todos los que nos miran son unos capos. Pues nos hacen reír también. Y nos entusiasman. Y muchas veces colaboran con nosotros. Entrarnos los nombres. ¡Uy! ¿Qué pasó? Dylan llegó tarde. Pide disculpas muy bien. Falta. Tiro libre en mitad de cancha para Juve. y qué lindo que es el futsal! Así que, como decimos nosotros en el oeste. ¿Está la agite en, en el oeste? ¿Está el aguante? ¿Qué está en el oeste? Está el futsal, por favor, pero por favor, si lo dice en otra zona, qué sé yo. Es el oeste el futsal, el oeste es todo, porque somos así, locos por el oeste. Mirá, mirá, Se viene Juve y, y, ah, y Matías trabajo, Barrio, no barrio lo muy lo bien. Lo leyó, eh, lo leyó. Se viene la contra de Urlen también, el cierre de Juve. Se está haciendo un partido y vuelta y lo Muy está bien. viviendo por la hora. Y además están aprovechando los jugadores y están jugando. Están jugando y están viendo y están haciendo. Porque esto es lo que querían, esto es lo que esperaron tanto tiempo. ¿Cuánto? Como 400 días. Vos me dijiste el otro día, más o menos, ¿cuántos días fueron? Se recupera Juve, puede ser. Recupera ahora Urlingan. Se viene con Dylan. Dilan que toca para tocaba para Julián Combina y esto es... Tiro de esquina para Urlingan. Lindo partido. Muy, muy, muy lindo partido. Muy lindo partido. Lo buscan a, a Luis. Luis para Julián. Julián de vuelta y ahí está. ¡Y gol! ¡Gol bien. de Urlingan! Lo hizo el monito Martínez. Bueno, 2 a 0 está el partido. 2 a 0 gana Urlingan. Apenas me debes 28 goles. Ya hiciste 2. Hiciste 30. Me debes 28 goles, monito. Bueno, vale, buena, buena jugada. Buena jugada de Hurlingham. Vamos a ver la respuesta de Juve. ¿Qué fue? Lateral en ataque para el local. Para eso están estos partidos, todos estos partidos están para el ajuste, están para ver, están para observar. Los técnicos miran la respuesta de los distintos jugadores, cómo se desplazan, si es una cuestión del jugador, si es una cuestión general de táctica, de cómo estuvo planteada la jugada, de todo miran. La cuestión física también, porque hace calor, porque venís de mucho tiempo de estar parado, esas cosas influyen también en el juego, y uno tiene que tenerlas en cuenta y ser, como te dicen, no seas malo, Bien el mono. Como te dicen, no seas malo. Acordate que tuvimos parado como 40.0 días, ¿viste? Entonces, bueno. Y hoy hace un calor especial. Va a ser una semana de calor igual. ¿eh? ¿En serio? ¿Y me lo decís así? Recupera la pelota, Juve. Y sale, sale desde abajo. Juventud Unidad de Ciudadela. Gana Burlingame, gana Burlingame 2 a 0. Lo estás viendo por la hora de Hurlingham. Picante, picante el delantero. Aparece Matías Juárez. Pero están para jugar, ¿eh? están para jugar y eso me encanta, eso me encanta que estén para jugar. Buena pelota para el Porotito, Porotito, saca oh. bien, ahí está, recupera oh, y sale oh, Gru. Oh, sale Ojo. Gru. Ojo, cuidando. Sí, falta, tiro libre, falta. sale, Juventud Unida desde abajo. Gracias, gracias, miles a todos los que están mirando. Y estamos acá, como dijimos, estamos en el centro de Caseros. Estamos en el Sedem 2, Dos. ¿no es cierto? Sedem 2 de Caseros, a metros de la estación Caseros, del tren San Martín, cerquita de casa, cerquita de acá, de Urle, con Colvin, ¿no todos los juegos tienen una cosa así cerquita, ¿no? No está viendo Tate, Axel Arias, dice, dale, Triangu. A ver, la hermana del monito dice buena Triángulo, el remate y le pega. Para cualquier lado? Saque de arco para Juve. ¿Cómo se ¿Cómo ves el partido? Te gusta. Muy lindo partido. No hay faltas, no hay faltas uh -huh. y los chicos están jugando y bueno, hay que hay que tomar rodaje, ¿no? Kevin Daniel Martínez y el video de reserva, dice. Después Alexia Paredes viene ahí, la tercera. Sí, de Jube ganó, Jube, no, ganó la tercera tres. de Juve, 4 a 3. Y explique usted por qué, por qué no transmitimos la tercera división. La tercera. En, a ningún equipo, ¿no? A ningún equipo, pues es una cuestión técnica. Eh, no aguantan en lo que es el uso de Internet y demás. Los celulares ya lo vamos a resolver. Es una cuestión de tiempo para nosotros también en nuestra pretemporada, pero ya lo sabíamos eso del año pasado. Este, es una cuestión técnica nada más. Está bien la defensa de Hurlingham. No es de productos S ¿no? No es de productos S F. ¿no? Productos S &F. Los, productos, los productos y la calidad del servicio te atienden de primera. Están. Están en Bustamante, también tienen local. ¿Cómo se llama Bustamante? Siempre me olvido de la calle. Decime, Noé, ¿cómo es la dirección de, del negocio? Así yo lo paso. Lucas Heri, dale Jude dice: Bien, bien, me gusta, me gusta. Leo, vos me transmitas en la cuarta. Hey, todo hay que transmitir. ¿Qué te pasa? ¿Qué crees que me queda vivir en la cancha que me pongo? Desde las 2 la hasta las 10 de la noche, ¿no? Claro. Muy bien, la tenemos a Mariana que dice que gana Burlingame 2 a 0. Ahí está. Saludos, un beso grande a Mariana. Que se aguanta este personaje, ¿no? La verdad, te voy a hacer una ermita. Uh, uh. No cobra nada el juez. Sigue, sigue. Caruana corta, Juve, se viene Juve, a ver. A ver esta... Le, le quedó larga, le quedó larga, pero está bueno el partido, el partido se ida y vuelta y Santos Chilachi dice, vamos Juve, carajo, así largo con todo, muy bien Agustín Sibio dice, gracias Minuto, y cuando decimos minuto, ¿qué pasa en, Ur, en la hora de Urlingham? Me, empiezan los la hora del chivo, transporte amable y responsabilidad Vamos a mostrar a la gente de Jube Eso, ahí está Ahí está, bueno la gente de Juve. Hacemos un minuto y un minuto. Transportes y responsabilidad asegurada, flete sin mudanza. Llame a 153106 064493 153106-4493. Y la verdad es que amable trabaja muy pero muy bien. Varón 7 ya te vi por Jaureche y no andes vestido como un zaparrastroso. Vestite bien, anda Jaureche 1165 a varón7. En serio te digo, pero si dudas, lástima, hermano. Después tenemos a Pet Store, el shopping de tu mascota, Elderford Díaz, 1.801, tiene de todo, acuario, peluquería, este, veterinaria, lo que se te ocurra. Y después tenemos a la Goloteca, la Goloteca, la Goloteca. Tu protección es nuestra prioridad, lema seguros, capos totales, es fiesta, entonces está en serio. Jaureche, 1090, con los mejores combos envíos a todos lados. El carancho, frutas y verduras, precio y calidad, ventas por mayor y menor. Ahí te puso, Bolívar 2531 Bueno, para un poco pero estoy dale, dale, Garancho, dale, dale, dale Garancho, dale. dale, la dale. Mejor. El local de Vergara 1142 del Garancho Anda fenomenal Éxito total, cola de gente Trabajando muy bien Y ella y, me dijo Y si querés productos de limpieza ¿A dónde tenés que ir? Bolívar 2531, esquina Bustamante El local es precioso es precioso. Y la onda general que hay en todos los, en los comerciantes de esa zona, también es muy piola. Pero yo te diría, andá Bolívar 25-31 y productos de limpieza, son una cosa de loco. Es más, nosotros nos sanitizamos y el producto de la hora de Hurlingham lo preparan ellas. Mirá. Ahí lo está. Pre lo preparan ellas. No se encargan, no preparan Estamos... 10 puntos, chiche en bombón. Bueno, sigue el partido. Estamos todavía en el primer tiempo. Gana Urden 2 a 0, pero es un partido de ida y vuelta y muy está muy bueno. Muy lindo partido, mucho juego y demás. Dice, excelente labor dentro de y fuera de la cancha. Guido la Gracias, Guido. Gido Toña Toñanés. Los veo por acá. En el sur, transmitiendo. El remate, se viene. Llevaba Dibu no, no pudo llegar. ¿A qué lateral? O sea, lateral, Vailoche, lateral para Juve. ¿A dónde, a dónde crees que vayamos? ¿Vairoche, San Martín de los Andes. Desde el sur nos están viendo, hermano. Es una locura, esto es una locura. No, es se mucho. viene y a Juve, ojo, ahí está, ojo, puede ojo, ser con. Sí, yo sabía, ¿viste? ¡Gol de Juve! Lo hizo, lo hizo Gastón. Y yo ese que dije, ojo con ese jugador, prestenle atención a ese jugador que es muy bueno. Juega muy bien Castor, con la torre. No, pelota. Gonzalo, disculpa. Gonzalo, Gonzalo, el flaco Gonzalo. Juega muy bien. No te podés confiar con él. Mirá, mirá, mirá, mirá. ¿Viste? Se viene Juve ahora. Parece que él se dio vuelta la tortilla. Están jugando y están armando y están viendo. Y ve futsal. ¿Qué es lo que querías ver? Y ve futsal. ¿Qué es lo que querías ver? Se fue. Saque arco para Burlingame. No hay faltas, ¿ves que no hay faltas? Está bueno. No hay falta porque tiene porque saben, el futsal viene desarrollando y viene creciendo hace rato. Los jugadores te lo relatan todos los clubes, los técnicos de todos los clubes dicen lo mismo, hay mejor calidad de juego, hay que jugar más rápido, hay que jugar un toque, entonces no hay lugar para la falta. Decir puede suceder, obvio. De a poquito me voy voy sabiendo los nombres de los jugadores de, de Juventud, claro. Pero para eso necesito ir a comer pizza. <risa> Corri con la pizza de club, por favor. Se por viene favor. Dylan y la respuesta también de Gonzalo. Tenemos varios Gonzalo, varios Federicos en el plantel. Ahí sale la Le mandamos un saludo muy grande también a Yanni, que siempre está en las transmisiones de la hora de Urlingan. Y me dice, cuando juega mi hijo, sacale alguna foto, algo. Y ahí capaz estamos también. Salimos con Alex. Salimos con el zurdo. Ojo, que tal Rubio. Qué plantel que hay. No es nada, dice el juez. Hace ah, la larga para Dylan y corta Gonzalo. Y el arquero de arco a arco y Gonzalo que la atrapa. Ah, Gonzalo que nos vino a. Que nos vino sí, a Gonza, también. Gonza. Tenemos Gonza en el arco, Gonza acá abajo también. Está bueno porque se llaman igual. Entonces a mí. Yo qué digo, la tiene Gonzalo. Yanni Gud dice, hola señores Kogan. <risa> hola, ¿cómo están? Saca estás? arquero jugador Hurlingham. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, espero que estén contentos como nosotros por poder ver, por poder vivir. Transpiramos, vivimos, estamos desesperados. Recupera para atrás, se viene Alex. Y empezó el fusal, aunque sean amistosos pero Alex con Dylan, Dylan de vuelta con Alex, toca Urlingan. Remera nueva de Hurlingham Negra, que linda, que linda. Y atrás que dice la hora de Hurlingham. Y además, los equipos. Hoy viene Dylan. Los equipos, quién más, quién menos. Todos están transpirando la camiseta. Algunos remando en dulce de leche para poder seguir. <risas> seguir Hoy, quien le va a sacar vez? foto a mi rey? Dice, ¿viste? Claro, pero escúchame. No podemos estar esto, en todos lados. Es terrible que te persigan lo, la, los televidentes, viejos. Como yo le decía a los clubes, haciendo un esfuerzo tremendo Dylan, Dylan, de Dylan, equipos, que sigue. Recupera Juve. Viendo las cuestiones económicas, porque por la cuestión de, de, los, de, los, de los protocolos al no Recupera ciudad, Alex. Oh, Alex, ¿qué a ver. No sé qué Alex que hace la individual, la toca para el zurdo, el remate sí, del sí, zurdo. Sí, Buena sí, jugada sí. de un qué arco para Juve. lindo partido, qué lindo partido. ese lindo va, mirá, mirá, mirá. No te dan respiro la cámara, no el, de respiro, la cámara un... ché, el de la sí, cámara, de la cámara. de ¿dónde se fue el de la cámara? Míralo. Se viene Juve y ah. corta. Ahora el que corta es Poroto. Saque de banda en ataque para Juve. Y dice: Vamos, los chicos. Y lo estás viendo por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Siempre le digo a la gente: ¿qué es ese de andar pasando el link? Te metes en Facebook. Ponés la hora de Hurlingham Deportes. Y cuando yo estoy emitiendo el vivo, lo primero que se ve en la página es el vivo. Voy a pasar el link. Ay, bye, bye, bye, bye, de esto, es insoportable. Bueno, ¿qué pasa? Saque de banda, tiran. Baja con la cabeza Y vemos el fotógrafo allá, vemos el flash del fotógrafo sentado Con él estuve comiendo pizza con el que la lleva, con ese, con ese estuvimos comiendo <risa> pizza Kevin, con Kevin, Kevin Con Kevin estuvimos comiendo pizza, cómo come pizza Kevin, hay que... <risa> Kevin, correte Kevin Se viene, mira la tapada mira la tapada que... Uf. El no monito, quiero decir nada, pero lo traje monito, yo a Matías Barrio. Monito, tonto, no te quiero decir hola. nada, pero Matías Barrio, viste, el mío. Pero vos viste, viste lo que sacó el monito de ahí, lo que dibujó en una baldosa. El monito. También es... lo traje el monito yo. Bueno, dale. Ah, Armando. Todo, todo trajiste vos. <risa> el remate de Alex. Uy, saque la, de arco para. Saque de arco para. para Juve. Qué cosa. Muchas gracias a todos los vecinos, vecinas de Ciudadela. Van a estar con estos dos locos en las transmisiones. Ya un día de estos les vamos a caer por Ciudadela para que nos conozcan, a filmarnos, a ver a los. A los este, cuando se pueda mover, cuando estemos un poco más liberados, cuando estemos más vacunados. Vamos a ir por ahí y así vamos a hacer un de No, ¿cómo vas a decir eso? No, yo estoy hablando de la palabra africana, que no es mala palabra. Recupera Urlingan con Poroto, se viene Poroto, el remate, Gonzalo bien, Gonzalo por dos Y todo esto lateral, defensivo para Urlingan, dos a uno vamos Dos a uno, muy bien, Miga Martínez, muy bien y muchas gracias Que Dios te lo pague <risa> Salimos con Nico Cadruán, de vuelta a prueba el arquero, el arquero siempre responde. Solo Kevin. Kevin. ¿Qué pasa con el juez? El juez le dice, "Che, va muy veloz. Está <risa> no jugando muy rápido Muy buen, muy buen nivel de juego, la verdad. Muy buen nivel de juego. Estamos muy contentos porque nosotros también somos como mirones que estamos a través de esta ventanita. Chusmeando y mirando, y por ahí decimos cosas con todo respeto, porque obviamente. Se viene Juve para el empate Mirá, y falta. tiro libre. Tiro libre, buen tiro libre, tiene Juve. A ver, a ver si se viene el empate de Juventud y de Ciudadela. Y pide tiempo el y técnico. Nos manda, y nos mandan caritas. Y lindo? si piden tiempo, ¿qué pasa cuando si piden, piden técnico, tiempo? Lema, Ahora vamos con lema, lema, lema, lema Seguro, tu los protección chicos de ahí. Tu protección es nuestra prioridad, el seguros el carancho. Frutas y verduras, precio y calidad. Qué bien que vincan el local en Vergala 1142. No es broma. Si es fiesta, es Chisap fiesta. Así ¿Ah, Chisap, Chisap fiesta, fiesta. ¿En Chisap queda, en dónde? Que en en 1090. Tenemos los mejores combos, envíos a domicilio. O sea, cosa de loco lo que trabaja. Y me encanta. La Goloteca, un mundo de dulzuras. ¿Qué te dije? La Goloteca, la Goloteca, un mundo de dulzuras en Villegas 2045 de la querida Williams Morris. Y después seguimos con. Varón 7, jaureche 1165, me vestirte bien porque me vas, me vas a hacer calentar. Pet Store, el shopping de tu mascota, acuario, peluquería, veterinaria, anda el local del Dead For Diaz. Y sé localista, loco. comprar en Hurlingham. Y si sos de Ciudadela, compré en Ciudadela. Sé localista. Haceme caso. No andes por otro lado comprando. Compra en tu barrio. En los negocios de cercanía. En el barrio que sea en este caso. Para Hurlingham va. Y la caga pedo también para Ciudadela. Compren en el barrio. Compren del de bola a los anunciantes. A los comerciantes. Porque son proyectos comerciales de su barrio. De familia. Y se cortó. Se cortó y acá estamos de vuelta. Se cortó internet. Pedimos disculpas. ¿Y qué vas a pedir disculpas? Si es una cuestión de la empresa de la empresa que brinda el, el servicio de conectividad. Se cortó, pero bueno, acá estamos. Estamos con vez. Chile. Para todos de vuelta, le decimos que lo que pasó es que se cortó la conectividad. Hubo un corte de internet. Pero acá estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño corte, acá le volvimos, le han, se viene uh... Juve. Sigue el partido 2 a 1, está ganando Urlingham. Muchas gracias a todos por volverse a conectar. A la hora de Hurlingham, se viene Dylan Se viene Hurlingham. y bien la defensa de Juve. Todo esto es lateral en ataque. Esto para que ustedes conozcan la conectividad es a través de Internet. Y de repente hay microcortes que afectan la transmisión. Entonces yo lo que les recomiendo es que de repente se queden. Les recomiendo que, este, que se mantengan en la... En la página porque luego yo reconecto y vuelvo al mismo lugar, exactamente al mismo lugar, la hora de gran Deportes a través del streaming de, de Facebook. Eso es así. La lástima que se me quedó, que perdí todo lo, todo lo que me estaba chusmeando la gente, todo lo que la gente me decía. Ahora se vuelven a conectar, ahora se vuelven no, a conectar estamos, de a ya poquito. Se están, ya se están conectando de vuelta. A ver, fíjate que corroboraba. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, estamos, estamos, estamos, estamos porque la gente está, eh. Falta, tiro libre el contra el Chile. Sí, sí, sí, sí, sí Marcela. Sí. Lo que pasa es que se cortó internet y ya volvimos a reconectar. Está ganando Burlingame 2 a 1, sí, no pasó nada. Y Urlingan está con un tiro libre, a ver. La, conecti la conectividad depende de las zonas a donde nosotros vamos. Pegan la barrera, se Julián combina, toca para el monito. Y el árbitro dice que es lateral para Urlingan. Oscar Alberto Carrizo, gracias. De la okay. Goloteca. De la Goloteca. La Goloteca, la Goloteca. La Goloteca, un mundo, mundo de dulzura. Como siempre. Así que ustedes ya saben, esto es conectividad interna, como en su casa, ¿viste? De repente te es un micro corte, bueno. A nosotros medio nos chafa un rato. ¿Qué hago? Yo lo corto en 10 segundos, lo reconecto de vuelta. El remate saca Juve. Le queda en mitad de cancha. Se viene, se viene, se viene el local. Igual estamos. Nacho Santana. Dice, ¿cómo van? 2 a 1 como estaba ¿Quién gana? ¿Usted Nacho es pariente del músico? ¿De Carlos Santana no? ¿O no sabe? No sé si usted dice que sí. Es mi tío, te dije. Recupera Juve, a ver, la pelota que no se va. Y la pelota que no se va y todo esto en saca. Saca el zurdo, saca le Dylan. Coca viene al segundo puede ser. Y no porque corta, Juve, corta y saca y dale nomás. Y ahí está el fotógrafo tirando el peso, foto. La gente se vuelve a conectar, le agradecemos muchísimas gracias a todos los vecinos, vecinas de Ciudadela y Hurlingham, que nos tienen que soportar a nosotros. Digamos. Muy lindo partido, están disfrutando de un muy buen partido de futsal. Esto es lo que queríamos: toques, jugadas. Dylan Monito, ju Juve que espera a mitad de cancha, quiere recuperar. Llega la pelota al Monito y sale Hurlingham desde abajo. Estamos, el juez está mirando el cronómetro estamos por terminar el primer tiempo desde el CEDEM2 desde Caseros, acá cerquita con el auto en 7 minutos y si sí. te perdés son más, dijo uno si sí te perdés y te das vuelta por algún lado pero nosotros de, yo de burro más ahí está, muy bien lo veo el juez que termina 5 minutitos y volvemos por acá, por la hora de Burlingham al mismo lugar, en cinco minutos volvemos bueno, acá estamos volvimos Está ganando Burlingame 2 a 1. Estamos en el segundo tiempo, estamos de acá del Sedem 2. Diga. Estamos acá del Sedem 2 de Caseros, pleno, centro de Caseros, a cuadras, metros. Chiquitito acá, cerca, cerca, cerca de la estación San Martín. De la estación del tren San Martín de Caseros. Este, muy cerca de casa, fácil de llegar, muy sencillo de llegar. Este, yo medio como un burro, me, me, me mezclé y me di vueltas por cualquier lado nada más. Pero de los nervios, de ver futsal, de estar, de estará todo bien, porque nosotros también estamos haciendo nuestra pretemporada. Eh, exacto, y esta va a ser nuestra segunda casa, porque vamos a acompañar a Juventud Unida de Ciudadela, que me están diciendo ¿Qué pasa? que lleva, que si no hay pandemia, te llena todas las canchas la, Eso, la hinchada sí. de Juve. ¿eh? Ya me dijeron, ya me lo dijeron, cosa que a uno le pone muy contento, Y el otro día nosotros, en el, en, la, en el evento de boxeo amateur, yo le preguntaba a la gente, ¿estás listo para qué? ¿Estás listo para seguir acompañando a tus deportistas? mira El ah. remate de Juve, ¡gol! ¡Gol Así de Juventud Unida! Buena, buena pared, muy buena, muy buena jugada de Juve, están 2 a 2 ahora, buena jugada de Federico. Eh, viste, ya me voy aprendiendo los nombres. ¿eh? Recupera Juve para que se puede venir otro. Y cerca, cerca. Hay que despertarse, hay que despertarse, Burlingame. Federico Arancibia dice, vamos Juve. Todo esto saque de arco para Burlingame. Y como les dije antes, cuando se cortó, puede ser que se vuelva a cortar porque yo no sé cómo está internet. Internet está como en tu casa, viste, como en tu celular. De repente tenés, de repente no, qué sé yo. La pelota que no se va, la no veces... recuperaba por otro. Se viene, discúlpame, se viene Juve. Sí, hay, hay, hay veces que nosotros vemos transmisiones que son 10 puntos, arrancadas a no te de problema. Y otras veces que ¿sabes? se te planta este, y se corta, se hace un micro corte o un corte de varios segundos y chao. Se queda en pausa y dando vueltas. Donde... Le mandamos un saludo muy grande a Sergio Zamprano, jugador del Ciclón de Burlingame. Fede, dice Fede Se viene Juve La defensa de se Urlingan se le, A ver 2 a 2 estamos Y se viene Urlingan Y qué, juez Falta para Urlingan falta sí, faltan mitad de cancha Para Urlingan Lo agarraron a, a Julián Combina Porque si no se venía Se venía al 3 a 2 son esas faltas que tenés que hacer porque sabés que se te viene la noche. Sino... El monito. Empujamos, falta. Quería, quería una falta, Luis, no se la dieron. Cierra el monito. Es muy rápido, el monito, muy rápido. Hace la personal. Y todo esto es. Todo esto es lateral para Urlingan. Monito, lindo monito. partido. Y vuelta se hizo Partidazo. ahora en el arranque del segundo tiempo y lo estás viendo por dónde? Lo estás viendo por la hora de Birmingham a través del streaming de Facebook. Un poco más lento que el primer, que el primer tiempo, pero es algo que también observamos el otro día en el partido. Sale, jugué con Gru. También es el calor, un calor, ¿no? Que te la volvió Diré para, para jugar. La transpiración, la deshidratación, todo eso. Desde ocurre. acá arriba estamos bien, ¿eh? Sí, pero estoy hablando de los jugadores, pobrecitos. Ah, no, pero yo, yo, yo estoy bien. Ah, <risa> egoísta, dice. No, Mira. hace calor, hace calor de verdad. El monito que hace la personal. El monito. Llega a la pelota. La hizo toda, fue, la sacó, la recuperó, ahora sale desde atrás también. Y Jube lo espera a mitad de cancha con Fede. A ver qué pasa Damos ya a Barrio Muy bien Matías Bar. Tranquilizó, frenó, la vio venir Ahora sale con cualquier arquero jugador Tiene ganas de jugar Vigila, vuelve para atrás A cubrir Juega, está a mitad de cancha a ver, la defensa de Juventud, bien, la defensa de Juventud, el lateral para Burlingame. En ataque lateral número... ¿Qué sé yo? ¿300? ¿Te va? ¿Te gusta el número cuál a los 10? El monito que hace la personal, bien Fede, bien Fede recuperando el monito que sigue y aparece. Aparece Grusa, Sale. juve con Fede. Me voy aprendiendo los nombres de a poquito. Muy buen partido, muy buen partido. Quizás no tan rápido como el primer tiempo, pero buen ritmo, buen ritmo. ¿Ves? Ese cansancio. El cansancio provoca desconcentración. Sí. Le dice que se aten los cordones a Poroto. Todo esto es lateral. Defensivo para Juve. Lindo partido 2 a 2. Mira que linda jugada. Bien, Matías Barrios. Hace que el partido siga. 2 a 2. Salimos con Caruana. El remate de Caru. Saque de arco para Juventud. Y volvió, ¿sabes quién? Diego Cerrudo volvió a Burlingame. Guanchope le dijeron a uno No pudo Gonzalo Saque lateral para Burlingame. Vamos a ver quién va a romper a quién En el sentido de que se rompa el empate Vamos a ver qué pasa No, que se rompan entre ellos, ¿no? Eso no Tendría que haber utilizado otra frase ah, ja, ja, ja. Vale. Que se rompa el empate no, es descargoso con el romper. Salimos con Urlingan no. el por otro que quiere probar. Saque arco para juventud, lo hacemos con gru y diga. Insisto en el mismo tema que vimos el otro día en el partido de Vélez, en el segundo tiempo, donde también bajó la, la intensidad. Quizás sea un tema que tenga que ver en la cuestión de la preparación física y tener en cuenta, pues ya son dos partidos cuatro equipos, también le pasa lo mismo a, al triangulito también es calor y demás, pero sean ellos los que sepan y que entiendan y den una explicación se viene Juventud y el que traba el que traba es la muralla, el zurdo está un poquitito mejor Juve pero en esta jugada se nota el chico de barba que está ahí que no tengo el número de él él venía con la pelota. Y fue una, él llega la que hace mal, la le hace, le hace por cansancio, te das cuenta. Y el otro tampoco llega, justito por cansancio. Y el que responde, responde porque aprovecha El remate el era de Gonzalo, se saque de arco para Urlinga, lo hacemos con el zurdo, lo hacemos con Diego. Va tocando con Caruana. Quería a Dibu. Y todo esto llega a las a las piernas de Gru, no a las manos de Gru. Sale. Sale Juventud con Groot, qué buena pelota y falta, falta. tiro libre para Juve, llegó tarde, la muralla Matías Barrios. Él se llama Gonzalo, me dijiste entonces. Sí, Gonzalo. Gonzalo juega muy bien y además él siempre está participando, siempre está ahí y siempre también participa en, la, en las jugadas complicadas o polémicas. O donde hay una falta, porque él va con todo, juega muy bien. Muy bien, jugador para tenerlo muy en cuenta A ver, a ver qué pasa con este tiro libre Buena, buena chance tiene Juventud Unida de Ciudadela Vamos a ver ¡Gol! Muy bueno, bien armada Bien, bien pensada, armada, bien gol simple, de Juve perfecto. Gol de Juve, gol de Fede Está ganando Juventud 3 a 2 Vamos Hurlingham, vamos Urlingan también. Lindo partido, Didi vuelta. Ahora lo dio vuelta Juve. Está ganando el local 3 a 2. Dylan que hace la personal. Y al piso la defensa de Juve. Lateral en ataque. Muchas gracias por toda la gente que nos está acompañando. Como siempre decimos, en el oeste está el aquí, en el oeste está el aguante, en el oeste está el futsal. Así que estabas pensando, decía, ¿por dónde voy a ver futsal? Por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook y ahora también podés ver, boxeo a materno. Casi nada. Diego jugaba para Dibu, Dibu que no, pone, no puede y es lateral para Urlingan a mitad de cancha. Se hace con, con Dylan. Dylan que lo busca el zurdo, el zurdo para Dibu, Dibu que lo quería buscar al zurdo y todo esto es, sí, lateral en ataque para Burlingame en mitad de cancha, pasemos con el zurdo seguro que va a tocar para, para Dibu, ahí está, sale Burlingame desde abajo. Otra Diego Dibu, otra transmisión por la hora de Urlinga, y diga. Otra más, Ivani, haciendo nuestra pretemporada. Dilan para Dibu y <risa> mirá, <risa> mira la muralla cómo Anda está. Mira cómo está Gru en el ar con los tres palos de Juve. Allá está Kevin. Salimos con Kevin, salimos. Sale, sale Juve de abajo. <risa> Corta. Corta bien, hay que ir rápido, sí, con Dilan al segundo. ¿Y puede ser? No, porque sigue apareciendo el señor Gastón Lema. ¿Cuántos años estará Gru en el arco? Debe estar un montón, se viene Kevin, pelota se al segundo y aparece. Sale la muralla, se hace el partido y vuelta ahora. Se viene al segundo. Y está, ¿no? Porque sigue. Sí, sigue apareciendo la muralla de Ciudadela, papá. Está, está grúa pleno, papá. Está grúa pleno. Dylan hace la personal. Le tiran el cuerpo y sí. Falta. Tiro libre para Burlingame. Buena, buena jugada de Dylan. ¿Quién acompaña? Vendor, el shopping de tu mascota, anda, Delford Díaz 1801 y Barón 7, Jauretche 1, 6, 5... No, tapa la imagen. Acá, dale, yo te lo tengo, vos decís, dale. No, ya está, ya lo dije, después lo vuelvo a repetir. Ahora estoy. Dale, no está haciendo nada. Ahí estoy, no, no está haciendo nada. ¿Y dónde está el de la cámara? ¿Y dónde está el de la cosa? Alex. ¿sí? A ver. Están a bien, ver. me Escuchá toda la charla, mira. ¿Cómo lo sacamos A ver... Juega recontra preparada. El remate de Alex pega en eh, Kevin y esto es corner. Sí, Barón 7, Jabreche 1-1-6-5. Escuchame, ya te dije, Betite bien. Andate en varón 7. Juega Alex, juega Diego. Juega Dylan. Vamos, Hurlingham a ver. Es el zurdo. Va tocando Hurlingham. Um, zurdo y listo, listo, dice Gruy. No vamos para allá. Y Kevin Con pensar. Kevin. Ahí me está uso. Kevin, ahí está, y, ay, uh, remate, y lo hace volar a Matías Barrio. El Carancho en lo, su nuevo local, en Avenida Vergara, 1142 lleno de gente, cola de gente, un éxito total. El Carancho, frutas y verduras y lema, lema, tu protección. Es nuestra prioridad. Llámalo y pregúntale a Lema, a ver qué onda lo que está pagando el seguro. <risa> Se me casó, te va a llevar a sorpresa, llámalo al 15, 50, 49, 29, 6, 1, 15, 50, 49 29, 61, y después me contás ¿Por ahí estás garpando además Yo que vos pregunto, qué sé yo, ¿viste? Y seguimos con fiesta, fiesta chisap, chizá, fiesta Estamos en jaureche 1090 con los mejores combos Llegamos a Urnigan, envíos, a domicilio Currícula, Goloteca, un mundo de dulzura En Villegas 2045 45, 3514 Perfecto La Goloteca, Sale, la Goloteca, Juve. la Goloteca Sale Juve la defensa de Burlingame. A ver si ¿sí roba a Burlingame de mitad. No. no Juega jugué bien, Juve y saque de arco qué para Burlingame. Qué linda jugada, qué linda jugada. Partidazo, futsal. partidazo. Qué lindo ver el va y viene, va y viene, va y viene. Ahí van. Le esperan, le esperan tranquilo Ahí está el monito. Contado Federico, quién está. Con ese bozarrón que tenés. Va tocando Burlingame con el zurdo, con el monito con Alex corta, hurlen, corta sí, Juve, lateral muchas gracias a todos los que nos ven a todos y a todas sale Juve con Kevin pase, la personal está grande, se viene Juve, pelota al segundo Ahí está y, y ya está está mejor Juve está. está ganando 3 a 2 el partido ¿Cuántos, Dylan, minutos, ¿Cuántos minutos duran lo, los 30 Treinta Ah, reloj corrido, ¿no es cierto? Sí Está lindo esto de reloj corrido, te digo, ¿no? Me gusta más que, el, que lo normal Pero esto no es lo normal Pero me gusta más que lo normal No es lo normal ¿eh? Pero me gusta más que lo normal Se venía Dylan, corta, Juve es como azuario, No se la pueden sacar Toca, mueve Urlingan, limpia la jugada, el monito con Alex, Juve que espera y vuelve para atrás. No, toca para Dylan y la pelota la tiene Urlingan en mitad de cancha. La marca es de Kevin, pega en la cabeza el jugador lateral. de Juve y es lateral para Urlingan. ¿Qué pasó? Y. Uh. Oh, otra vez lo tapó. Lo tapó, lo tapó, lo tapó. Qué bien que está el grupo. Impresionante. Aparte sí, pegó hay... en la cabeza de un jugador de, de Juve. Sí. sí. pegó en la cabeza de un jugador de Juve y por eso la pelota fue y está bien que fue el lateral para el triangulito. El remate de Alex. Oh, otra bueno. vez. Ahora abajo. ¡Aparece el oh, Gru! Por, arriba, por donde sea! Horrible el Gru. Y él ordena desde el arco, ¿viste? Escuchás la voz de él. Es fundamental en cualquier deporte tener un jugador que sea técnico también. Viste, que ayude, ordene, que mire, que diga, que hable. Se venía Juve, saque el lateral para Urlingan, lo hacemos con Alex. Salimos con Julián. Pelota para Dylan, a ver, hace la personal y le pega. Hace la personal, le pega, pelota al segundo. Bien la defensa de Juve, sale con, sale con Kevin y sí, tiro libre para Juve. levantaron el nivel, levantaron la velocidad de juego De Juve la pelota. 3 a 2 gana el local. Lo estás viendo por la hora de Urlegan a través de Facebook. A través de Facebook y el, el juez se está dirigiendo bien, pero tiene como un partido aparte con los jugadores también. Tiene mucho diálogo con, lo, con los jugadores. Se viene Juventud Unida de Ciudadela. Corta, bien Al A segundo, vida. el segundo lo tiene el monito Se viene el monito, ahí está, no está. Y no. nada Bien no la defensa, no, bien no, no, no. la defensa de Juve Bien no. el monito Bien el mono Bien el mono también para recuperar Y todo sin falta ¿Viste? Cómo te quedó el ojo <risa> Se viene el monito La pica, upa, Y aparece Gonzalo ahora en el arco de Juve Dice uno Gonzalo y vamos a ver cuál es la uno. Bien Julián. Bien Julián haciendo la personal entre dos. Sigue Julián. Sigue Julián el remate y aparece Gonzalo. Aparece, tiene dos arqueros. Juve. qué mamita querida. Y todo esto es tiempo que pide Juve y cuando piden tiempo. Vos enfoca a quien vos quieras y yo leo y digo rápido La Goloteca, Mundo de Dulzura en Villegas 2045. Mira que tranqui que estoy. Chisap Fiesta. Llegamos a Burlingame en Avenida Jabureche 1090 con los mejores combos envíos a domicilio. El carancho, frutas y verduras, precio y calidad. Salazar 477 y el nuevo local en Vergara 1142. Tu protección es nuestra prioridad. Lema, seguros 155049 2961, pero papito, varón Siete. En Jaureche 1165, uno, uno, vestite bien, hazme el favor. Pet Store, el shopping de tu mascota, Acuario Peluquería Veterinaria, de todo un poco andado. El Ford Díaz 1801, Transportes amables Responsabilidad Asegurada, Transportes amables, es. Seguro, es responsable, flete, mudanza, qué sé yo, te lleva a babucha también, si querés, no hay problema. Llámalo al 1531-064493, 1531-064493, te dije 1531-064493, transportes amables, pero no es broma, trabaja bien, le gusta laburar, y el tipo es serio, no tiene ningún, ningún, ningún drama. ¿Qué más que te diga? No, más? está bien, porque el juez ahí sonó, sonó el silbato. Algo más tengo que decir. Acá tengo que tener clavado, acá. Justo acá estamos justito, porque tenemos una baranda alta. Sacarquero, jugador, hurling. Inclinamos justo la cancha para tener todo acá perfecto. Y la gente no dice nada, están todos concentrados viendo el partido. Es que es un partidazo y Se lo estás está viendo por la, la hora. Gracias a todos los vecinos, vecinas de Ciudadela, a todos los vecinos, comiendo? vecinas Digan, de Burlingán. Todavía no muy temprano para comer, porque están tomando algo de papa frita y agua y soda, nada. No dicen. hay nada, porque estamos a fin de mes. <risa> Desde, el de, de fin de mes. <risa> Desde el 10 de febrero que estamos a fin de mes. Desde el 10 de febrero estamos a fin de mes. Y si se te llega a romper el auto. Ay, <risa> no traje la. Oh, me olvidé. Se viene Burlingame porque sacó arquero jugador, recupera, Juve y hay que cortar ahí porque se viene la noche, ¿no? Pelota para, para Burlingame. El japonés es un mecánico que no es un mecánico. Son 10 gauchos juntos. Está en Bonorino y Vergala. Todo el mundo lo conoce. Está justo en esa quinta electrónica del teo. A mí el otro día se me rompió la manguera de nafta del auto. Y era una catarata, la fuente de nafta. Se viene, puede ser manguera. pelota muy buena para. No, no, no, no, no, no pasa nada. Era una catarata, una fuente de nafta. Sábado sale Juve, sale Juve, sale Juve. Caí Y recupera Burlingame ahora Caí al, al taller mecánico Y el tipo Me prestó servicio Me prestó una manguera Sustituí la manguera Y además No me cobró nada No me quería cobrar Nada El japonés Bonorino y Vergara De Japanese System No sé cómo no se llama Pero todo el mundo sabe ¿no? Pelota para el segundo Ahí está Y, sí. y ahora el que aparece es Gonzalo Jube Juve tiene arquero de sobra ¿eh? Me parece que entre los dos Están muy bien Gracias, gracias miles a todos los que acompañan. Decirle a tus amigos, familiares, lo que sea. no lo viste? ¿No lo viste todos dos? todos zarpados que están viendo de la hora de Hurling Deportes a través del streaming de Facebook. No necesitas el link. Si ponés en Facebook la hora de Hurling Deportes y cuando entrás en la, en la página, automáticamente salta el vivo. Entonces ahí está. Qué tanto cuento. Lo que pasa es que hay gente que es muy vaga, viste, que no quiere buscar, no se quiere meter en Facebook corner para Urlingan, a ver a ver la defensa de Juve Dibu el monito Dibu de vuelta, va tocando Urlingan a ver si lo empata Urlingan a ver si lo gana Juve el remate pega en el palo el palo, el remate del monito. El monito, terrible. Se, eh. se viene Dibu. Se viene Burlingame con Julián, con el monito, pelota al segundo. Se viene Julián. Oh, no. uh. Fala, Fala. Parecía gol. Parecía gol, pero no, fue. no lo grites antes. Parecía gol. De acá yo me, me lo morfé, me equivoqué. Además no lo grites porque ahora también estamos con Juve. ¿Qué estás haciendo? <risa> Ay, gol, Diego. Disculpen, gol. El mono en el arco. No, esto saque de arco para Urlingan. Mundo partido. Muy buen partido. Ahí va. La muralla Barrios de vuelta al arco. Entró Dibu Cerrudo. Entró. Estamos con Dibu, pelota para Cerrudo. Se viene Dibu, pegale, ahí está. Y aparece Gonzalo. Sigue apareciendo. Terrible, terrible, lindo, los dos güey. arqueros de Juve. Está ganando Juve, no por Gru, sino por Gru y Gonzalo. Terribles. No, buen partido. Muy ¿Cómo, muy le, buena cómo buena. le entran a Juve? No sé, pero. Terrible los arqueros que tienen Pelota para Diego Cerrudo Pelota el segundo Le queda Le quedó por otro ¡Gol! Por Otto, gol Y 3 a 3 ahora Y sí, cuántas veces va Llegan, llegan, llegan Tenía que llegar 3 a 3 iguales Muy difícil Muy difícil de entrarle Muy bien armada la defensa Dos arqueros excepcionales Tiene... Juventud Unida de Ciudadela. En la dinámica del juego, los jugadores ellos solo saben cuándo encuentran el hueco, ¿no? Ahora hay que ver cómo pega, cómo pegó el gol en Juve, cómo pegó el gol en Urlingan. Y Matías Barrio, que la tira para allá y es lateral para Juve. Ahora defensivo, 3 a 3, yo te dije que iba a ser un partidazo. Y la verdad que sí, y por suerte, qué suerte que uno puede venir acá, volver a encontrarse con el futsal e ir encontrándose con estos juegos, más con el esfuerzo que ha sido y con lo que significa el hecho de tanto tiempo haber estado parado, pero sin embargo, igual brindar este espectáculo, porque no se equivoquen, esto es un espectáculo cultural también porque es parte de nosotros el futsal, en los barrios, y cada día crece más. Lo único que falta es que los dirigentes lo piensen, y lo piensen más en grande el futsal. Mirá Matías, cómo tapa con la cara, Corner, córner para Jube. Hay una muralla Hurlingham y se llama Matías Barrios. Jugadores y técnicos de todos los equipos están haciendo que uno cada vez esté viendo mejor futsal. Más rápido, más veloz, menos falta... Muchos gol. Mirá. Uh. Yo dije le parte el arco, pero no se puede a cualquier lado. Bien, Diego Cerrudo, bien. Corner para Juve. A ver, qué a, ver a ver qué pasa con esta. Recupera a Urlingan. R recupera a Urlingan con Dylan. Se viene Gonzalo, la deja pasar. Una pelota que no se va. Increíblemente. ¿no? Se y se triunfa. viene Gonzalo también. Se viene.. Se viene Juve, recupera Burlingame. Sí, tiro libre, tiro libre. Dijo, dejemos de quemar a los arqueros. Ja, ja, ja, ja, ja, de Eugenio Malecón. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Y qué le va a hacer? Es, la, es lo que hay que hacer. Viste, vas y le decís una cosa. No, ah, pero atajan bien, atajan bien. El juego del futsal, como de cualquier juego, es que vos te divertís porque hay un ida y venida y hay goles. Si no, porque si fuera 0 a 0... Si ah, bole, sería aburrido. Bole, pero ser... bueno, ahora estamos con un tiro libre en los pies de Kevin. A ver, ¿qué pasa con Juve? ¿Vos qué decís? ¿Tiro con todo? Sí, para mí. Sí. ¡Pega la barrera! lateral en ataque para el local, estamos desde el CEDEM 2, desde Caseros, donde Juve va a ser de local este año, parece. Muchas gracias a toda la, a toda la comisión directiva de Juve, presidente, todos los que están, el, el delegado, Marcelo, todos, muchas gracias. La buena onda que tienen con la hora de Burnegan. Y la verdad que sí, el trato es bueno, porque nos conocemos hace muy poquitito. Lo que estamos es de ir conociendo. Dice, de juego, le coma mamá de Kevin, se mata de la risa. <si Practice atrap> <ríe> Bravo Kevin, juega, juega, juega señora. Kevin, vale, se viene burro, Está muy bien, está muy bien, sí, que adiós, porque cuando un jugador es así también le pone unas pilas tremendo y le pone picante a lo que es el espectáculo porque esto es un espectáculo, la gente se olvida le están brindando un espectáculo estos muchachos acá Alex, Dylan defiende Juve el mono Dylan. Ahí en el medio Dylan recupera no, Juveno. Vas a pasar ya cañonazo. Vas a tener que entrar de otra forma. O se venía al zurdo. También armado. Ah, oh, ahí los quemados. La pelota que no. se va y es lateral para Urdengan en ataque. Muy buena atención acá en el estadio, la verdad de la gente, muy piola, muy amables, muy atentos, nos ayudaron en todos a buscar un toma corriente, enchufes y cosas. Y no lo tenías prendido. Y, no, y después no lo tenías prendido, decir ¿para qué querés tanto un Era el monito. Ojo. Bien, recupera Dibu. Se viene con Chili ¿Qué pasó? ahí? una desinteligencia Viene caminando, caminando, caminando Contá, contá, Fede Hacete amigo, Fede, contá algo, dale Contále a la gente cómo va Se viene a... Urlingan, defiende Juve Sacó arquero, jugador Urlingan Estamos con Julián, estamos con, ahí estamos con el monito y la pelota para Dylan. Y le pegó, le pegó mal Kevin y todo esto es saque de arco. Le pegó de media vuelta como venían. Y termina el partido el juez. 3 a 3 entre Urlingan y Juve. Muy buen partido. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Esto es la hora de Urlingan. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los jugadores. Gran partido hemos visto. Nos hemos sacado las ganas. Los meses, y lo insistimos porque a ustedes les pasa lo mismo, que hemos esperado por ver algo de futsal, y nos estamos encontrando con este gran esfuerzo que hace una tarde de calor, muy lindo escenario. ...que este, va a ser de local... ...acá Juventud Unida de Ciudadela... Este, ...estamos muy bien ubicados... ...espero que les, les haya gustado... La, este, ...el planteamiento de la imagen... ...mirá que... Ni... Mirá ...que ni... ¿Qué ande, to... este, ¿qué ande todo muy bien... ...los queremos mucho, cuídense... ...acuérdense, tapabocas... ...distancia de dos metros, nos lavamos igual... ...esperamos, ya nos van a llamar... ...yo me anoté en la listita... ...para que me vacunen, ya me van a llamar... ...y me voy a vacunar, estamos todos tranquilos... Y estamos festejando que podemos volver a ver Futsal. Nos vemos.